Hola, mi nombre es Sergio Álvarez, soy el coordinador de la serie Huella de Carbono. En este vídeo vengo a presentaros el volumen número 3, Huella de Carbono de los productos. Un libro fundamental para que podáis entender cómo aplicar el concepto de huella de carbono a productos y servicios. El libro está escrito íntegramente por mí. Los contenidos que se presentan son un total de tres capítulos. El primer capítulo habla de los conceptos y metodologías destacadas. El segundo capítulo se presenta la norma ISO 14.067, una norma ISO específica para la aplicación de la huella de carbono a productos. El último capítulo, los dos últimos, se centran en casos de éxito y también una guía para la aplicación de la huella de carbono a productos. Esperamos que este libro os muestre un camino para poder aplicar la huella de carbono dentro de nuestros hábitos de consumo, de todos nuestros productos y servicios.